anteriormente en los experimentos de Euska Digital... Vamos a proceder a eh, meterle mano a, a un Mac Mini. Vamos a empezar por sacarlo de la caja. Eh, esto es muy difícil de sacar sin darle la vuelta a la caja, es terrible. Eh, Apple, diseñas raro. Y el problema de esto es que el, el disco duro está más o menos por aquí y está más o menos a esta altura. Entonces, y la única forma de entrada es por aquí y para poder acceder a él tengo aquí un kit de herramientas eh, cortesía de mi hermano por cierto primero la cubierta inferior tenemos aquí un aparatito que es para tirar un poco del del plástico que es este aparatito que tiene aquí una especie de palanquita muy fina como por aquí por ejemplo Me que esto no va a entrar a ver. Se acaba de romper. <risa> no me lo creo. Se acaba de romper. ¿De qué cojones está hecho esto? Bueno, de un plástico muy barato. ...para que se acabe de romper ahora mismo... Eh, otra nota... ...Daniel, querido hermano... ...si yo te dije que comprases el kit de iFixit... ...no me has hecho ni puto caso... ...claro, es que encima todo esto es metálico... Y, por ejemplo, si yo cojo un destornillador... ...¿puedo hacer palanca con el destornillador? ...sí... ...pero va a dejar alguna marquita... ...bueno... ...vamos a hacer... ...vamos a hacer palanca con el destornillador vamos a ver vamos a hacer palanca suavemente vale bien, vale eh, estoy viendo otro problema eh, el problema es el siguiente esto aquí en medio que no, no va a enfocar bien esto aquí en medio y eh, hace un intento por enfocar ahí en medio debería tener un agujerito porque los tornillos Igual lo veis ahí, tienen. Si sí, esto tiene bien enfocar, tienen como una especie de pivotito. Eh, como tiene una especie de pivotito, pues no me entra la herramienta que tengo y no tenemos más herramienta. Este ha sido el streaming más corto de la historia de Busca Digital. Me encanta, Miquel diciendo otro caso de éxito en Busca Digital. Efectivamente. ¡Hola! <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de los experimentos de Euskadi Digital La verdad es que voy bastante bien peinado para lo que suele ser el tema Y como habéis visto, pues vamos a eh, volver a intentar el tema con el, con el Mac Mini eh, pff, Podría desistir, podría desistir, es verdad, podría desistir, pero no No vamos a desistir, vamos a volver a intentarlo Tenemos ya el Mac Mini encima de la mesa eh, tenemos todo presto y dispuesto, en otra localización pero con la, más o menos las mismas herramientas Ahora os cuento lo que ha cambiado Voy a echar un traguito a mi refresco Y comenzamos Vale, pues tenemos el Mac Mini Tengo esto por aquí, que esto no me va a servir para nada Pero bueno, tenemos el Mac Mini y aparte del kit de herramientas eh, antiguo que habéis visto en la entradilla que yo creo que no nos va a servir ninguna, tenemos el SSD, por supuesto, pero lo que tenemos es un nuevo kit de herramientas, también cortesía de mi hermano, al que vais a poder culpar si esto no sale bien. Así que vamos a por ello. Eh, al igual que la vez anterior, pues vamos a empezar abriendo la parte de abajo del Mac Mini eh, con el abridor este que esta vez parece un poco más robusto supuestamente tiene los puntos de apertura, bueno los puntos de anclaje aquí, aquí aquí así que cerca pero no muy cerca, se coge y se hace palanca hasta que hace un clac esto empieza muy bien la verdad es que antes lo he probado Y esta no ha sido la mejor herramienta La mejor herramienta ha sido Esta, que en teoría es para Sacar otras cosas eh, Pero me ha dado Mejor resultado A ver si no estaba yo Calculando bien dónde están los puntos Ah no, es que he dicho Aquí, aquí, aquí, pero no, es aquí Aquí y aquí Vamos a ver Si con esta eso es, ahí. Hoy voy un poco más a saco porque, bueno, en fin, ya, este maquillo nos conocemos. Eh, ahí está. Y el otro punto es aquí. Empezó un poco a saco también porque bueno, pues es la segunda parte ya. Eh, la primera solo duró media horita. Eh, pero bueno, eh, quería que la cosa fuese fluyendo. Ve aquí en el chat, que no sé por qué no aparecen en la pantalla. Igual está tapado por algún motivo. Dejarme un momento. Eh, no, debería aparecer. No sé por qué no aparece, pero mi hermano me dice... 6 meses de suscripción y por fin un directo útil. <coughs> bueno, tú lo hiciste posible, compañero. Eh, vale. El otro problema que tenía yo el otro día con... Con el Mac Mini es que eh, la punta que tenía de destornillador no servía para estos tornillos. Hoy el... La cámara está, está todavía más lejos Pero creo que enfoca mejor ¿Veis esos tornillos, no? Tan maravillosos que tienen ahí Como un pivotito en medio Pues estos tornillos Ahora ya tengo una punta Que es esta Eso sí que no lo va a enfocar Igual se lo enfoca Esa punta tiene un agujerito en medio Pues efectivamente Ese agujerito en medio Es el que nos permite Quitar el tornillo así que por fin voy a utilizar la parte de abajo del, del propio Mac mini como sitio para poner los tornillos y voy a ir quitándolos eh, por cierto que ya lo comenté en el otro vídeo la guía que... me voy a subir un poquito la ganancia porque estoy un poco lejos del micrófono eh, la guía que utilizo es la de iFixit eh, porque son muy buenos haciendo guías y haciendo materiales en general también. Eh, me pregunta mi hermano si aprovecharé para darle una limpiada, un cambio de pasta térmica o algo así. No, porque no tengo pasta térmica. Así que esto, sea como sea, va a quedar como esté. Una limpiada así. lo que me acabo de dar cuenta es que no he cogido eh, ningún tipo de... bueno, tengo aquí un trapo pero no sé si ese trapo es muy recomendable usar con aparatos electrónicos levantamos esto y ojo cuidado porque esto está con un cablecito ahí que tenemos que quitar con moltísimo cuidado vale y una vez quitado el cablecito bueno, está más bien apartado tenemos que coger un, una punta de tornillador tipo T6 que creo que es la que tengo ya y la arandela del cable de la antena ojo, no perder la arandela cuando quitemos el tornillo, vale vamos a ver esto por aquí y el propio clip, yo creo que se queda con el cable no, si, sí, el propio clip se queda con el cable vale, luego poner estos conectores de antena va a ser horrible pero no pasa nada vamos a poner esto por aquí eh... y ahora sí ya voy a dejar de improvisar y voy a seguir la guía eh, extrae el cable pone con mucho cuidado quito la placa de la antena vale dice eh, me voy a poner el mac igual que lo tengo en las instrucciones y igual os incluso os amplío un poco si no pierdo mucha calidad os voy a ampliar un poco la cámara porque esto hay más, hay más! que no me deja seleccionar lo que yo quiero Vale Os lo voy a emplear ahí Incluso un poquito más, ¿no? A ver. Porque no pierdo excesiva calidad Sí, os lo voy a emplear un poquito más Vale ahí estamos, pues ahora me pide quitar este tornillo este tornillo y este tornillo que los que es, todos son T6 eso está muy bien vamos a ver y de mientras pues eh, os puedo ir comentando, podemos ir charlando de lo que vosotros prefiráis yo no tengo ningún problema eh, a vuestro a vuestra elección los temas. La verdad es que el, el tema tecnológico últimamente está un poco eh, escaso. Escaso por no decir otra cosa. Porque bueno... Eh, el mobile la verdad es que está bien. Bueno, vamos a decir ahora... No, el Mobile World Congress es una basura. No... No, no lo vamos a decir. El móvil está bien, pero. Eh, solo la mitad de los expositores, aproximadamente la mitad de los expositores, eh, son de. Lo diré, de móviles. El resto, pues como que no. Así que tampoco mal la historia vale, he quitado los tres tornillos el conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador vale, eso lo vemos aquí ahí se ve eh, y no se puede desconectar hasta que se mueve el ventilador, levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo que es este y aleja el ventilador hasta que se pueda acceder fácilmente al conector esto ya está hecho Vale, ahora me pide usar un Splutcher Que yo no tengo No tengo de eso, yo tengo esto Que me venía con el mismo kit Que me ha comprado mi hermano Lo que pasa es que Esto es un problema, porque no sé cómo usarlo Y esto tiene un poco de polvo además Para levantar el conector Vale, bueno, o sea, esto Estamos hablando que igual hacemos Ahí. Es un levantamiento un poco raro Pero bueno, ahí está Vale Vamos a seguir Metiéndonos en las tripas Quitamos el ventilador Vale Tenemos que quitar ahora El tornillo T6 que sujeta el cable El soporte del conector Del cable SATA El cable SATA es este El Aquí hay otro que sería el cable PCI Que es este, pero eso solo son los Fusion Drive Vale, pues vamos a quitar Esto Vamos para allá Este tornillo se suelta Así que eh, Bueno, pues Vamos a Guardarlo bien Retire el soporte del conector del cable SAT. Esto lo voy a hacer con una palanquita. Recuerden ustedes que, sobre todo en el caso de estos ordenadores tan pequeñitos, tan sensibles y tal, es muy recomendable no tocar las cosas directamente con las manos. Sobre todo por si hay algún tipo de electricidad en las manos de uno. Vale... Hemos quitado el conector, el cable del sensor infrarrojos, uy, la madre, el sensor infrarrojos. mira, el sensor infrarrojos ni lo vais a ver, pero es que el sensor infrarrojos está, o sea, el cable del sensor infrarrojos es, a ver si acierto yo con mi cámara, eso. Lo de la miniaturización es horrible, ¿eh? de verdad. Vamos para adelante, vamos a meter aquí entonces esta puntita, y vamos a ver si sale, sí, sí sale, bien. Pero eso se queda ahí. Vale. Vale. Y... Titi. Vale. Vale. Y ahora dicen las instrucciones, literalmente. Eh... Retira el único tornillo T6 que sujeta la placa lógica. O sea, toda esta placa está sujeta solo por este tornillo. Así que vamos a quitarlo. Me pregunta Daniel si voy a clonar el disco. O si voy a utilizar otro sistema operativo. Pues ni una ni otra. Qué tornillo más largo. Ni una ni otra. Eh, Apple permite una cuestión que es que cuando eh, tú... Le cambias el disco duro a un Mac, lo conectas a la red y se descarga la última versión de MacOS disponible para ese Mac. Y es lo que voy a hacer. Eh, en principio, la idea es tener el, el Mac disponible. Vale, y ahora estamos en el punto crítico que es, para extraer la placa lógica, hay que meter dos varillas en dos agujeros que hay aquí y tirar hacia afuera. Y para eso sí voy a necesitar el primer kit. Que el primer kit sí tenía esto, que es lo único que no tiene el segundo. El segundo es más para reparar móviles y tal. Pero el primero sí era especializado de esto. Entonces saco esto de aquí. Creo que justo la pieza que quiero se me ha atascado. Y la cuestión debe ser... Eh esta esta varilla que tenemos aquí en forma de u que la vamos a meter aquí uy es ligeramente más pequeña vale vamos a ver aquí hay más tensión que cagando sin pestillo Vale Esto se supone que tiene que hacer contacto Hasta abajo del todo Con cuidado no rompas nada efectivamente Y hay que tirar mm. Mm. Aquí vamos a tener un segundo... Streaming fallido. Vas a ver. Vale, ahí está. Y ahora hay que tirar. Hacia mí. A ver, ¿cómo hace? Sí. Vale, vale. Vale. No se ve aquí mucho. Pero aquí esto acaba de salir. Entonces, vamos a seguir tirando. Ya está. Suavemente. Ya está. Ya no hay que tirar más. Vale. En teoría, esto es hasta aquí. Vale. <ríe> Tengo un problema. Vale. Esto sí va para adelante y para atrás. Vale. Pero no va tan para atrás como el de iFixit. Y no sé por dónde seguir tirando, vale, vamos a intentar. Sacar esto de otra manera ¿Arriba tengo algún tornillo sin soltar? No, según las instrucciones No Vamos a ver Suavemente Ahí está, vale Simplemente es que ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! Simplemente es que no ha salido tanto como se esperaba, vale Pues aquí tenemos la placa base del Mac Mini. Aquí está. De hecho, ¿pasta terquí? Eh... ¿Pasta terquí? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué pasta térmica que quieres que le cambie, eh... compañero Daniel? Eh, no hay. No hay. Vale. Pues esto. Va así, esto lo voy a poner aquí con cuidado encima de la antena del wifi Uf, más tensión, como decía yo antes Ah, hey, se me ha soltado el cable de corriente el solito Esto se suponía que no había que tirar tanto de ello Vale, vamos para adelante El zócalo Está asegurado con un clip Metálico Aquí dentro Hombre, el ordenador Lo hacen de aluminio mmm, Por algo Entonces esto de la Refrigeración pasiva Vale Este clip hay que guardarlo por aquí Y... Rotamos este conector Madre mía, o sea, esto, esto es complicado, ¿eh? O sea El conector este está puesto Espérate, que ahora no lo puedo poner bien Está puesto así, ¿no? Pues hay que cogerlo Así Rotarlo 90 grados una vez que esté rotado Tengo que quitar un tornillo aquí Espérate, esto es una locura eh, ¿Dónde está mi destornillador? Tengo que quitar aquí un tornillo Los tornillos Son los... Todo esto porque Aquí está el disco duro Pero todavía no hemos llegado a él Vamos a Quitar esto, vamos a ver esto aquí. Y ahora se supone que si tiramos de esto, debería salir solo, ¿no? Apple, ayúdame, ¿eh? que no me estás ayudando mucho. Para un, todo esto para un cambio de disco duro Imaginaos si necesitas hacer Bueno, si necesito hacer otra cosa más compleja Es que no hay más cosas complejas Porque Estoy sacando literalmente todo De su sitio Vale, ya está El conector ya está afuera Y si tiro del conector Amigo A ver, quito el tornillo. Esto, esto se está quedando atascado en algún sitio. Y me da miedo tirar mucho porque... Igual me lo cargo. A ver. Ay. Pero por qué No entiendo Igual es que esto está encajado de alguna manera Aquí No entiendo nada ¿Esta pieza de plástico tendría que haber salido? No, no tiene que salir Igual es que Enfrente hay otro tornillo Remueve los tornillos Y solo un... marca uno El otro tornillo cuando se mueve ah, Aquí Vale eh, vamos a probar a hacer una cosa Vamos a probar a quitar este tornillo Que por cierto el destornillador no entra recto en este tornillo Es una fantasía Vamos a ver si el disco duro sale O si sale todo en conjunto No Algo falta Algo me falla Algo falta o algo falla Vale Ahora ha salido esto Que esto es la fuente de alimentación Por fin Esto es la fuente de alimentación del Mac Mini En cuestión Y Esto es El combo del disco duro y el receptor infrarrojos que está ahí, lo veis en la esquinita. Y ya tenemos el Mac Mini vacío, vacío de todo, vacío sí, porque aquí hay unos plásticos, pero serán todos de sujeción. Bien atrás lo han puesto, pues como dije la, la última vez, estaba como por aquí y como por aquí, o sea que viene a bueno, pues voy a dejar la caja por aquí y nos queda lo más fácil, entre comillas, que lo más fácil es eh, básicamente quitar los cuatro tornillos T8, todos los tornillos hasta ahora eran T6, pues estos dos, eh, bueno estos dos, estos cuatro tornillos que quedan no, no son T6, son T8, no son TR8 Son T8 Pero el TR8 sirve porque el TR8 Tiene un huequito En medio O sea, ni, los, ni el propio disco duro Tiene HGST 5400 revoluciones por, por minuto Muy bueno no es Muy bueno el disco duro de estos Max no es Pues vamos a quitarle el tornillo por aquí si vais a hacer esto con vuestro propio Mac eh, bueno, yo creo que discos duros eh, o SSDs de más de 7 milímetros de gordo no se hacen, pero pues, si cogéis uno más antiguo y por lo que sea tiene más de 7 milímetros de grosor pues que sepáis que ahí hay un cierto límite bueno, vamos por aquí. Espero que los problemas hacer eso de los tornillos. Pues.. Eh... La realidad es que cada. Sobre... sobre hay dos empresas que son muy tiquismiquis con esto, que son Nintendo y Apple, y en menor medida.. Eh, DL y HP y algunos más ahí por ahí. Que son muy de hacer esto. Pero bueno, por eso. Luego se hacen los kits de 58.000 tipos de destornilladores. De puntas de destornillador. Vale. Y esto, ya está. Le quitamos aquí el sata. Si es que se deja quitar. Por favor. A ver. Esta placa también Bueno Esta placa también es Pequeña de narices Ay, ama Ah, no, no, no El problema no es que es pequeña Es que está pegada Es que aquí está pegada Ahora, amigos que hay que quitar no, no sé si veis bien Ahí hay que quitar todo esto. Ahí está. No sé dónde pegarlo. No sé si volver a pegar después. Ahí ahora sale. Vamos, como si nada. Claro. Efectivamente. Pues esto ya lo dejamos retirado. Esto va aquí. Y vamos a abrir nuestro SSD. Crucial, 480 GB, eh, básicamente la misma capacidad que tenía. El cambio a SSD no es por aumento de capacidad, es básicamente por mejorar la velocidad. Porque este Mac cuando estaba en uso era bastante lentito, entonces... Eh, bueno, a ver si cambiándolo a SSD... Le mejoramos un poco la velocidad y puede ir un poquito más rápido. Y podemos, pues no sé, pues igual podemos hacer alguna cosa con los Macs en, aquí en Euskia Digital. Siempre está bien tener un ordenador de cada. Vale, pues esto por aquí. Y nada, y aquí vamos, vamos al turrón directamente. O sea, Dame, dame el disco duro y a momento. Me bueno, el disco duro, el SSD. Vale, vale, eh, mucho más ligero, esto pesa un poquito, pues mucho más ligero, vale, esto entonces va a así, le voy a poner la misma pegatina por, por, por ser un poco ortodoxos, si es que le da por pegar a la pegatina en cuestión Porque no hay piezas de este Mac Fuera de este Mac Básicamente Y esto En teoría Así y para allá No tiene mucho Mucha más historia eh, Vamos a ver Ponerle los tornillos Eso sí y este disco duro tiene aquí como unas almohadillas Que si lo comparamos con donde estaba Pues igual es para algún componente crítico Voy a ver si las puedo despegar y volver a pegar en el mismo sitio Aproximadamente, vamos a ver Uno ahí Por lo mismo que el otro adhesivo ¿eh? por, por ponerlo en su sitio Porque esto no es metálico eh, entonces no va a generar ningún cortocircuito. Las carcasas de los discos duros, de los, de los mecánicos, si sí son eh, metálicas normalmente, entonces, igual si está muy cerca de la placa, le puede generar un cortocircuito. Pero este es la, es la caja de este disco duro. Esto es plástico, es tuto plástico. Así que, como bien dice mi hermano, ahora operación a la inversa y cerrar todo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ay. Ahora que estamos así en la intimidad... ...como se nota... ...que no están las estrellas de... ...del Twitch, ¿eh? Las estrellas nuestras, quiero decir. Las estrellas... ...no sé, no sé. Ni me he fijado. Cuando entro en Twitch me sale... ...de los grandes... Creadores quién está streameando y tal Ni lo he mirado, sinceramente Pero los nuestros Pues eso, cuando estoy yo Aquí hay menos gente Que cuando están Las Los Los en, en, Los grandes compañeros que tengo Por cierto, hablando de grandes compañeros eh, Aquí Tenemos Una meta que es que si llegamos a 10 suscripciones... Miquel Carmona va a volver a coger el Monkey Island. Acabo de poner eh, encima de mi... <risa> de mi querido cuerpo el, el detector infrarrojo. O sea que muy bien. Eh, bueno, eso. Que Miquel Carmona... Eh, si llegamos a 10 suscriptores... Hace la segunda parte del Monkey Island Está en vuestras manos Si este año o el que viene Pero ahí cuando Ya cuando lleguemos Estoy complicándome la vida Porque realmente si lo cogiese con el destornillador Esto sería mucho más fácil ¿A que sí? Pues sí Y hablando de compañeros también eh, Próximamente no será, igual no es el streaming justo siguiente pero dentro de poquito tendremos la segunda ronda del campeonato de Mario Kart de Euskadi Digital intentaremos hacerlo menos eh, lo diré, menos se me ha ido la palabra de la cabeza Egocéntrico que las movidas estas de Tortilla Land y tal Porque, en fin, los creadores de Twitch se quejan de que hay mucho egocentrismo en Twitch Mientras solo juegan a Twitch entre ellos mismos Me pregunta mi hermano si voy a enseñar cómo hago un admontador SSD Pues ahora mismo en este streaming Básicamente no eh, Lo... Lo comentaré en algún momento. Es posible, pero en este en este streaming no. Mira, así por curiosidad, el, cuando esto tiene el Fusion Drive, que era disco duro normal y SSD por el otro lado, aquí estaba el SSD. Pero sin más. Eh, os lo contaré, pues igual en... Eh, probablemente en... Ay. Tenemos tantos formatos que yo no me acuerdo el, el nombre. Eh, en backend. Mm, os contaré... Bueno, entre historias de este streaming, un poco tiene que contar, pero sí os contaré cómo funciona. Si me acaba de manchar la gafa con el trago de refresco que acabo de tomar. <risa> es, que, es que este streaming está gafado, o sea... Yo os lo digo de verdad. Vale. Eh... ¿Qué más? Pues esto ahora tenemos que volver a meterlo en la carcasa, porque ya lo he puesto todo. Entonces metemos primero la estructura esta del disco duro, que esto va básicamente aquí, ¿vale? Pues efectivamente, querido hermano, como tengo que cambiar la punta, porque ahora vamos con la T6, no con la T8, eh, va a ser descargando, así que para suscriptores, para que os suscribáis, si queréis saber cómo funciona este Mac Mini con SSD, en un próximo episodio de Backend os lo contaremos, eh, contenido solo para suscriptores, suscríbanse, twitch.tv digital. Eh, por si nos están viendo en YouTube, pues las suscripciones que cuentan son esas. Bueno, porque en YouTube tampoco podéis suscribiros a nada. De momento Tampoco somos partners ni nada. Así que twitch.tv barra euskadigital. Es el sitio importante al que hay que ir. Vale. Siguiente tornillo. Vale. Por suerte, este tornillo y este tornillo son de la misma longitud. Porque si no, la habría liado aquí ahora mismo bien fuerte. Eh... Vale. Eh... vale, Esto lo tenemos que deslizar para adentro. Es una carcasa como muy plasticosa, blandita. Entiendo que esto que tiene afilado será... Una toma de tierra o algo así para que la carcasa esté protegida No lo sé No, de hecho en, Estoy viendo que encaja ahí al fondo Bueno, vamos a meter esto Hay un punto aquí en el que esto se queda atascado Y yo no sé cómo resolverlo bueno, ahí está Yo creo que es donde se nos ha quedado atascado antes Vale el conector ahí está bien Ese también está bien Vamos con el conector de 8mm ¿Eh? ¿Con el, qué, ¿Qué he dicho? Con el tornillo de 8 milímetros Que no me está agarrando A ver si me agarra en su posición eh, Vale pues esto ya está, y ahora tenemos que coger esto de aquí Y ah, encajarlo en su posición Que parece ser que no está por la labor de ir a su posición Que vas un poco más para atrás, o vas ahí No lo sé. no, vas un poco más para atrás A ver, ahí, yo creo que vas ahí Ahí vas, ahí sí vas Ahí estás, vale. Y ahora hay que meter un clip. No vamos a reír con el clip. A ver si por las imágenes soy capaz de ver dónde va exactamente el clip. Bueno, yo creo que ahí está bien. Está bien situado. A ver. Sí. Y el clip va al pie del conector. Entonces el clip... Esto del clip no lo entiendo yo muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Eh, vale. vale. El clip va... Ahí. ¿Lo veis ahí? Ahí. Ahí va. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Estamos más cerca. Estamos más cerca. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Ay. Siguiente cuestión. Eh, pues vamos para atrás. Porque el clip ya lo tengo. Vale. Vale. Esto debería ser fácil, ahora lo que nos toca es meter la placa base, que la placa base, bueno, decía yo que pasta térmica no tiene, creo que esto es el procesador y, bueno, aquí hay un heatsink, hay un tubo de estos de calor que disipa aquí, eh, pero sí que es cierto que el ventilador no está conectado a, a esto, y aquí hay otra chapa que, bueno no tengo yo muy claro si disipa aquí habían metido mano antes porque esto no sé si estaba tan brillante de la, tan, tan brillante no con esas marcas de la fábrica pero bueno ha estado funcionando ¿eh? no creéis que esto yo sé de dónde sale este ordenador vale vamos a meter esto aquí entonces Suavemente Ni no ni Vale, ahí va Ahí va Ahí va eh, Yo debería Conectar sí esto a bien Yo debería conectar la fuente de alimentación Que es ahí, voy a intentar meter, no meter Mucho el cebollo Esto es una Joder, esto es complicado, eh esto sí que es de las partes complicadas A ver eh, vamos, a, vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello A ver si con un pinchillo de estos Me puedo ayudar El caso es que está medio metido, está medio metido, medio sacado. A ver, ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ya. Y está ya metido al fondo. Y en teoría ventilador, vale, esto es el PCI SATA, vale, en teoría esto ya se puede meter directamente vamos a ver, uy, acabo de dar al botón de encendido algo me está haciendo como defecto rebote aquí ¿qué es lo que me está haciendo como defecto rebote? alguno de los 100 millones de clips que tiene esto es posible Ahí va Ahí va por un lado Y en realidad la clave son Ahora me estoy dando cuenta Estos clips gordos que hay aquí Al lateral Vale Y Ya está Oh Ya está metido ya está metido, vale Los conectores se nos han quedado bien Este SATA Simplemente con Apretarlo aquí es suficiente Este de los infrarro ¡Jos! Con apretarlo aquí también es suficiente A ver si soy capaz de apretarlo Mira, ya lo he apretado ¡Oh! Menos mal Aquí hay un tornillo minúsculo que no sé dónde es, espérate, vale, he metido eso vale vale vale el tornillo T16 vale, eso aquí va aquí o sea, T... T6 de 16 milímetros eso aquí va ahí vale vale ¿qué más? y tiene que haber un tornillo minúsculo que hemos quitado antes ¡ah! que es este que es el que sujeta el SATA oye, el magnetismo de este destornillador está bien, ¿eh? me gusta Vale ¿Qué más nos queda? Pues nos queda Os voy a poner igual Un poco más porque ya habéis visto El detalle Y ahora os voy a poner un poco más La generalidad Y eh, Pues os lo voy a poner aquí por ejemplo Pues me quedan ahí Pues unos cuantos tornillitos Dos, otro por aquí de estos hay uno que era... Eh, no, estos son seis. Pues este es el del wifi. Esos dos son el del ventilador. Y los seis de la plaquita. Así que ya casi está, efectivamente. Solo llevamos una hora. Yo pensaba que esto iba a, a ser para dos. El ventilador... Ya, mira, ya que el kit... Tiene una brocha, voy a poner el Mac un poco así Aparte Y le voy a dar un poco Al ventilador con la brocha A ver si conseguimos Que saque algo Algo está sacando Pero no mucho A ver si por aquí Bueno, bueno, bueno pues efectivamente esto ya casi está, ya casi está. Vale, el tornillo cautivo va con esto, así que el tornillo cautivo va para adentro, que si no recuerdo mal era aquí, eso es. Ahí encaja todo, ah, pero antes teníamos que poner el conector del ventilador, que el conector del ventilador va, no sé si estáis viendo, tengo mi cabeza en medio. No estaba especialmente sucio eso es, eso es verdad, eso hay que decirlo Vale Y esto ya Está prácticamente Dos tornillitos más Está bien que Salvo el disco duro El resto se hace con una Con una punta no es una punta muy estándar La TR6 esta Pero por lo menos es Una sola eh, En la reparabilidad De iFixit No sé cuánto, cuánto se llevó Creo que lo tienen puesto Este aparato Es que Los de iFixit pues son Son grandes eh, Mac Mini Unibody a ver. El de finales de 2014. Le dieron un 6 de 10. El 1347, efectivamente. Le dieron un 6 de 10. No está nada mal, la verdad. No sé. No sé, está bien. Eh, otros Mac Minis, por ejemplo, eh, el que vino después, tenía la misma reparabilidad. Eh, seguro que el que tiene M2... Uh, pues no, no, no le han puesto puntuación. No. Mm, no parece. No, no parece. Esperamos que el Mac Mini más o menos ha estado siempre en ese nivel de eh, un poco mal, pero no demasiado mal. Vale, pues nada, ya nos falta solo dos pasos que son relativamente fáciles. Uno de ellos es poner esta plaquita. A ver. El cable de la antena El cable de la antena eh, No sé si primero atornillarlo sí, Primero lo voy a atornillar Y luego lo voy a soltar Porque igual es un poquito más fácil Que hacerlo al revés ti, ti, ti, ti, ti. En... Hablando de... Uy me pica la nariz. Hablando de... del próximo backend en el que hablaremos un poco de este, de este montaje, de este desmontaje más bien. Me acaba de salir el tornillo volando, creo que va a ser el tornillo más difícil de todos. Eh, hablaremos también de, de lo que supone hacer streamings de este, de este estilo. No os voy a adelantar mucho más Pero... Bueno, son... ¡Epa! ¡Epa! Que se me ha ido el destornillador Espero no haberla liado Porque estaba apretando un poquito hacia abajo Son streamings Que, bueno, eh, tienen Tienen su cosa, tienen su aquel no, Creo que no he hecho nada malo Al menos con el Mac Mini Pero necesito algo un poco para aplastar. Au. Me acabo de pinchar con la herramienta esta y me he pinchado fuerte, ¿eh? O sea, me ha he hecho daño. Vale, ahí. Uy, estos cables de, de antena wifi son horribles de enganchar. Creo que ahí... Sí, ahí está. Ahí está. Y ya está. Sí, sí, me he pinchado. Y de hecho, ¿veis un agujerito en mi mano? Pues eso me lo acaba de. Joder, estoy. <ríe> Daniel, ayúdame, estoy saqueando. O sea, a ver si se ve. ¿Veis ahí un agujerito? Pues eso me lo acabo de hacer con esto, que es de plástico, o sea, increíble, me he hecho daño. Daniel, por favor, le llamo a Daniel vigorosamente porque mi querido hermano es enfermero. Entonces, si alguien nos puede curar aquí, probablemente sea él. Normal, vaya juguero. <risa> ¿Qué me recomiendas? Ir a urgencias o espero ya mañana y me paso por mi ambulanto, ambulantorio, ambulatorio, mi centro de salud, perdón. Lo de ambulatorio no, no termino de entender. Bueno, más bien nunca me he parado a pensar por qué la diferencia entre ambulatorio y centro de salud es un punto número uno. Y si lo de ambulatorio se considera despectivo. Espero que no, porque si no, pues mal. Vale, entonces eh, los tornillos más largos van. Voy a volver a poner el Mac. Así, si los tornillos más largos van aquí, aquí y aquí. Vale, perfecto. Tendré que llamar también A seguridad laboral de esta empresa Eso pretende ser un chascarrillo Porque esto no es una empresa Y no tenemos seguridad laboral Así que un poco mal Estoy, intent Estoy intentando Atornillar donde no hay agujero Bien, ahora sí Me decía yo que esto más de Tres giros no tenía Ahí estamos. Y... Ahí estamos. Y quedan tres. Que son... Este... Es que son tornillos... Este literalmente mide 1,9 milímetros. Son tornillos que... No tienen más de un giro, o sea... Ambulatorio es una denominación antigua, dice mi hermano. Pero despectiva no lo creo. Vale. Perfectamente. Pues eso es una de las informaciones importantes del día de hoy. Pueden ustedes llamarlo ambulatorio o centro de salud, como más les convenga. Y... ¡Ya está! Ya lo hemos terminado. Ya está hecho. ya tenemos un SSD puesto en este maravilloso Mac Mini. Pues nada, hasta aquí los experimentos de búsqueda Digital por hoy. Una horita, poco más de una horita que hemos hecho en directo para cambiarle al Mac Mini maravilloso el SSD. Le pone pues el disco duro, le hemos puesto un SSD. Y vamos a ver, ya eh, digamos fuera de antena, qué tal funciona, esperemos que, que funcione bien. Y si no, os lo contaremos pues, en, eh, en Backend, en el podcast donde contamos... Los eh, secretos Como siempre pues gracias a Nuestros queridos suscriptores Que hacen esto posible, ahí tenéis la La lista eh, Y gracias también pues a, a Todos los que hacen posible todo Todo esto eh, Lo dicho Ya está Es que todavía no me creo que haya sido Solo una hora, pero bueno Hasta aquí entonces eh... Por hoy, eh, os esperamos en la próxima emisión os, y suscribiros y suscribíos esas cosas. Eh, suscribiros en Twitch y suscribiros en YouTube. En Twitch eh, tenemos una meta, así que vamos con la meta. Poco más. Eh, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.